al 1551-2113 o 1552-7757.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 tenemos por ejemplo acá otro modelo que es un colección instable de una plaza. Este viene en tres piezas. Viene con inflador y viene con almohada también inflable para que se quiera mejor comodidad. Y bueno, acá queremos mostrarle dos modelos de instalador Modelo de inflador de bomba y modelo de inflador de de pie. Así que bueno, tienes los datos en la pantalla. Cualquier cosa nos consulta, nos escriben. ¿Qué tal? ¿Cómo le va gente del pescador? Acá le tenemos una nueva oferta increíble, reel mitchell con carretel metálico manija metálica estrella con registro de punto, pick up manual o automático anti-rever sin fin super silencioso montado sobre cuatro rulemanes ideal para la pesca de mar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 funcionó pescadora si se sale o no sale ahí está, ahí está, ahí está, ponete así que te saco la foto de este lado bueno gente acá estamos en el centro de Canas ya compramos canita con la línea que va todo así que ahora nos vamos a comprar la carnada esto le llama sardina blanchoa fresca. Así que entusiasmado porque ayer hubo pique, hoy vamos a ver, tenemos suerte y sacaron que sea uno quiero sacar. Nunca pesqué esta especie. Para nosotros es el pesable. Así que bueno, estamos yendo a comprar la carnada.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 Ah, Sí. Eh, Pegamos los dos. Alto, diente. Va a ser la señora la encargada. Vamos. Ahí sí, para espada pudés el atado no dejale que baje un poquito más está agarrando ahí, mira. que está mal, No importa, vos jale, dejale Dejale que se vaya, ahí te lo agarraste Ay, qué bien Pero dejale un, un poquito más abajo que vaya Ahí, aflojá ahí, ahí Subile, subile. Ahí, ahí, que lleve, déjale que, que lleve un más Dejalo, Exacto, Déjalo que lleve, cuando él te agarra, déjale que lleve eh, déjale, déjale, déjale, déjale. Mira, Ahí Dale, Está o está? ¿Sí? está. Está. Sí está. Está, está. Está. la pesca de pez espada, como le llaman acá en Brasil. en a a esta especie que nosotros llamamos pez sable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 lugar, ¿eh? vamos a ver si nos damos un bañito mucha gente acá, hermosa playa Bueno, gente, ¿cómo andan? Acá estamos haciendo un poco de turismo, ya hicimos pesca. Estamos en, por ingresar al, a la embarcación que nos va a llevar a la isla de Campeche, un, un lugar tradicional de la isla, un agua clarita, la, muy calma, y playa de agua de así que le vamos a dar la opción turística espectacular acá en Gloria Acá estamos, llegamos y a Pampeche, miren qué paraíso espectacular, Florianópolis, la Cid, bueno, venía a hacer turismo y pesca, un lugar hermoso. ¿eh? Thank you. ¡Mirá delante! ¡Buenísimo, mirá! buenísimo mira. Mira, muy bueno. Ahí van otros. No, ¡Uy, uy! ¡Uy, otro! otro. <ríe> ¡Estás apuntoso, te vas a hacer puro guaylo! ¡Ahí regásele? hay otro! ¡Están todos locos! ¡Me la cáscara también! Mirá, miedo, como años, ¿no? ¡Se rejuntaron! Ah, una, <risa> ¡Una fiesta de monos! Sí, ya sí. Vaya, salmo. Ami. Jajaja. Jaja. Jaja. Jaja. Jaja. Jaja. Jaja. Jaja. Jaja. Jaja. Jaja. Jaja.